Hola a todos y bienvenidos a Danzen, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy vamos a concentrarnos en la parte número 7 del curso de termodinámica. ¿Qué veremos? Vamos a aprender a incorporar los diagramas de presión-volumen y temperatura-volumen en un ejercicio en el cual tengamos que utilizar las tablas de vapor. O sea que vamos a combinar manejo de tablas de vapor con estos diagramas. No siendo más, comencemos Bien genios, ya estamos listos para resolver algunos ejemplos en los cuales vamos a utilizar los diagramas y las tablas de vapor Entonces quiero que por favor saquen el PDF en el cual tenemos las tablas de vapor para que las tengan a la mano Y de una, de una forma corroborar el ejercicio y lo vayan haciendo paso a paso Entonces por favor, vamos de una hora así al computador a comenzar Vamos a comenzar entonces estos ejemplos de tabla de vapor con diagramas. Primer ejemplo, agua a 125 kilopascal y calidad del 30%. Entonces, importante acá, esto es calidad, nos están diciendo calidad, entonces por favor seleccionamos este valor, 30% y nos están dando que el agua tiene una presión de 125 kilopascal. Determinar la temperatura de saturación, volumen específico, entalpía, energía interna y la gráfica de temperatura, volumen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, como primero, vamos a esta presión, anotémosla acá, que es 125 kilopascal. Vamos a hallar todas las condiciones. ¿Por qué? Porque nos están dando calidad. Como nos dan calidad, debemos trabajar en función de las propiedades de saturación. Entonces, para ello, vamos a ir... Como estamos hablando de presión, vamos a ir a la tabla A5 y en la tabla A5 condiciones, de, condiciones son de saturación, pero a presión. Entonces vamos a ir a mirar esa tabla. Vamos a la tabla A5, la tenemos acá en el PDF, no olviden abrir el PDF y buscamos la presión Miren que aquí está la presión, que es 125 kilopascal. O sea, que le corresponde anotar estos valores que están acá. Esa tablita ya la podemos ver aquí más abajito, que es la tabla que se encuentra aquí. Entonces vamos a subirla un poquito, que la veamos mejor. Y vamos a subrayar las propiedades, serían todas estas. Entonces pongámosle este colorcito, que sería todos estos valores correspondientes. Bien, teniendo esto, vamos a anotar entonces la temperatura de saturación. Vamos acá un poquito. La temperatura sería, vamos acá, temperatura de saturación sería igual a 105,97 grados centígrados. Como tengo calidad, debo sacar todas las propiedades de líquido y vapor. Entonces, empecemos con las propiedades de volumen específico. El BF es 0,001048 metros cúbicos por kilogramo. Ahora, miren el VG, el VG sería 1,375 metros cúbicos por kilogramo. Ya tenemos las condiciones de volumen específico. Hacemos lo mismo con la energía interna. Acá la tenemos UF, entonces anotemos acá UF va a ser igual a 444.23 kilojoule por kilogramo, UG, lo tenemos allí también, es 2513, entonces igual a 2513 kilojoule por kilogramo y nos dan el UFG, es importante tenerlo allí en cuenta, entonces como veamos UFG es igual a 2068,8, 2068,8 kilojul por kilogramos, que es una diferencia entre el vapor y el líquido. Nos falta solamente la entalpía, hacemos lo mismo. El HF, ¿a qué va a ser igual el HF? Lo tenemos por acá. El HF es 444,36, lo ponemos de nuevo aquí, kilojul por kilogramo Ahora, el HG equivale a 2684,9 que es kilojul por kilogramo y no olvidemos que necesitamos el HFG y el HFG ¿a cuánto equivale? El HFG lo podemos ver que equivale a 2240.6, 2240,6 kilojul por kilogramo. Bien, importante aquí. Vamos con la calidad, vamos a hallar cada una de las propiedades que son entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacerlo ya sea con volumen específico, con la energía interna o con la entalpía. Vamos a hacerlo en este caso con la energía interna. Entonces, la energía interna, vamos a trabajar entonces esos valores. Entonces, vamos a decir que la energía interna, vamos a poner ponerlo acá, va a ser igual, no olviden la fórmula, es UF más XUFG. que es la diferencia de vapor y líquido, no olviden eso. Entonces, despejamos de aquí, entonces ya tenemos todo esto. Tenemos el valor de UF, la calidad y la diferencia de líquido y vapor. No es necesario la de vapor, pero es bueno tenerla presente, entonces la vamos a hacer. U va a ser igual al UF, ya sabemos cuánto vale el UF, es 444,23 kJ por kilogramo más el X, que lo tenemos, que es cuánto nos dan la calidad. Es una calidad del 30%. O sea que aquí debe ir 0,3. No olviden que es 30 dividido 100. Por el UFG, que sería 2068.8 kJ por kilogramo. Y efectuamos la operación para hallar la energía interna. Entonces hacemos siguiente, utilizamos la calculadora para hacer este cálculo, ya aquí con la calculadora, entonces vamos a empezar, 444.23 más 0,3 que multiplica a 2068.8, eso nos da el valor de 1064.87, entonces 1064.87 kJ por kilogramo. Esto mismo debemos hacerlo con las propiedades de volumen específico, entonces volumen específico es igual a BF más XBFG y también para la entalpía que es HF más XHFG. Entonces hacemos esos cálculos y obtendríamos lo siguiente. Para el volumen específico nos va a dar de, el cálculo sería lo siguiente entonces para el volumen específico tenemos que el valor equivale a 0,4132 metros cúbicos por kilogramo para la entalpía el valor equivale a 1116,54 kilojoules por kilogramo esos son los valores de volumen específico y entalpía entonces ya hemos encontrado cada uno de estos valores, volumen específico, entalpía, la temperatura de saturación, no olviden que es esta que encontramos. Ahora solamente nos resta graficarlo en el diagrama TV. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? Entonces vamos a ir al diagrama TV. Recuerden que este es el tipo de diagrama temperatura-volumen. Entonces vamos a poner acá que esta es la temperatura y que este es el volumen. Entonces, esto es lo que necesitamos. Miren cómo es el comportamiento de la temperatura-volumen. Toma este comportamiento. ¿Por qué solamente tenemos una línea? Porque tenemos una línea de saturación, en la cual esta presión, ya sabemos cuánto vale, esta presión equivale a 125 kilopascal. Es la presión de saturación. Y la temperatura, es la temperatura que hallamos. No olviden que era 105,97, o sea que esto equivale a 105,97 grados centígrados. Ahora, tenemos en este punto, no olviden que aquí tenemos el volumen específico de líquido y que aquí tenemos el volumen específico de vapor, correspondientes a estas condiciones. O sea que aquí vamos a tener que el volumen específico de líquido es 0,001048, no olviden que esto es metro cúbico por kilogramo. Y el volumen específico de vapor va a ser 1,375 metros cúbicos por kilogramo. Como tenemos ya ese volumen específico que hallamos, no olviden que dio 0,41. Y como es, va a estar, digamos que si partimos esto a la mitad, el 30% de todo eso entonces, quedaría como por acá. Entonces, digamos que aquí esté la mitad, que es este al 50%, entonces va a estar más o menos por aquí. O sea que aquí vamos a tener el volumen específico, que es 0,4132 metros cúbicos por kilogramo. ¿Y por qué? Porque la calidad es del 30%, entonces por eso podemos tomar este valor. O sea que se encuentra dentro de este domo, en este espacio, entre líquido y vapor, por la calidad. O sea que aquí ya hemos resuelto el estado termodinámico. Quiere decir que nos encontramos en este punto de aquí. Pasando por esta isóbara. De esta manera se graficaría este estado termodinámico. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Antes de continuar, quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias del Reflejo. Limpieza y calidad que brillan. Les voy a dejar algunos de sus productos destacables, como son el sellador de pisos, en sus diferentes colores y presentaciones. También podemos ver el limpiavidrios y lo podemos ver en sus diferentes fragancias con sus diferentes presentaciones. No olviden que puede ser a nivel institucional, como a nivel del hogar. Les voy a dejar también aquí la información para que puedan contactar la empresa. Ahora continuemos con este siguiente ejemplo, agua a 180 grados centígrados y presión de 5000 kilopascal, nos piden volumen específico, entalpía y gráfica de presión, volumen. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a definir el estado termodinámico, aquí ya tenemos dos propiedades, nos dan la presión, no olviden que tenemos aquí la presión, y que tenemos, perdón, esta es la temperatura y acá tenemos la presión, temperatura y presión. Entonces a esta temperatura le vamos a hallar la presión de saturación, o sea que ¿a dónde debemos ir? Ya no debemos ir a la tabla A5, debemos ir a la tabla A4. ¿Por qué? Porque son condiciones de saturación pero a temperatura, entonces es importante eso. Vamos entonces a la tabla A4, donde vamos a buscar? la presión de saturación, entonces tenemos aquí que estamos en la A5, nos devolvemos un poquito y tenemos ahora la tabla A4 y nos piden la temperatura a 180, que equivale, por acá la podemos ver, 180 son 1.002, 1002 vamos a anotar ese valor por acá, 1.002.8 kilopascal, 1.002.8 kilopascal. Y de una vez podemos anotar también las condiciones de volumen específico de líquido y de vapor. Volumen específico 0,001127. Entonces ponemos acá. BF 0,001127. Metros cúbicos por kilogramo. Y asimismo lo vamos a hacer para el BG. 0,19384. 3,84 metros cúbicos por kilogramo. Ya teniendo esto, vamos a comparar entonces. Podemos ver que la presión supera a la presión de saturación. ¿Cómo la supera? Tenemos una condición de líquido comprimido. O sea que debemos ir a condiciones de líquido comprimido. Veamos entonces esto en las tablas de vapor. Sería la tabla A7. En la tabla A7 podemos ver las condiciones de agua líquida comprimida. Entonces podemos tomar esta tabla que tenemos acá. Esta tabla la tenemos aquí que es la siguiente. Acá está. Condiciones de líquido comprimido que es la tabla 7 Ahora vamos entonces a mirar las condiciones. No olviden que son 5.000 kilopascal. O sea que debemos dividir por 1.000. 5.000 dividido 1000, o sea que al dividir por 1000 voy a obtenerlo en megapascal. nos quedaría 5 megapascales, o sea que serían estas condiciones de acá, que serían 5 megapascales y 180, o sea que le corresponde todos estos valores que están acá. Nos piden las propiedades de entalpía volumen específico entonces entalpía miren acá la entalpía entonces equivaldría a 765 entonces copiamos acá la entalpía sería igual a 765,09 qué ¿qué unidades no olviden que es kilojul por kilogramo y las unidades de volumen específico a qué equivale a 0,01240, entonces 0, 0, 11, 240. borramos acá, muy bien, no olviden que esto es metros cúbicos por kilogramo, ya tenemos las propiedades que nos pide el ejercicio, solamente nos está haciendo falta la gráfica de entalpía, eh, perdón, la gráfica de presión-volumen. Entonces, la tenemos acá. ¿Por qué tenemos que trabajar con dos líneas de saturación? Miren que acá. ¿Por qué? Porque tenemos dos condiciones y tenemos un líquido comprimido. Entonces, vamos a poner primeramente las propiedades. Empecemos con las primeras. Vamos a colocar aquí la presión de 1,002.8 kilopascales. Entonces, ponemos acá 1,002. 0.8 kilopascal, que es la más bajita, y aquí más arriba va a estar la que equivale a 5000 kilopascal. Entonces tenemos 1002.8 y 5000 kilopascal. Esas son las condiciones que necesitamos ahora. Ahora, ponemos acá el volumen específico para esta presión que ya sabemos que equivale a lo que encontramos aquí arriba, que fue 0,00127. Entonces, Acá sería 0,00127. No olviden que esto es metro cúbico por kilogramo. Y el volumen específico de vapor es 0,19384. Entonces 0,19384. ya tenemos las condiciones de volumen específico. Ahora, sabemos que la temperatura de saturación a 1002 era 180 grados centígrados. Esta era la temperatura de saturación, estas son isotermas y aquí la temperatura de saturación, la podemos ver acá en la tablita, equivale a 263,94 grados centígrados. Bien. ¿Cómo sacamos el líquido comprimido? Esa es la clave del ejercicio acá. ¿Cómo sacamos esa condición de líquido comprimido? Entonces tenemos que juntar ambas gráficas. Ahora bien, cómo vamos a hallar esa condición, debemos trazar una líneacita. digamos, voy a coger la línea de acá de temperatura de saturación de 180 y la voy a convertir de esta forma, para que esta línea me toque este puntico que está acá. ¿sí? Entonces, así hago que coincidan ambas gráficas, o sea que este puntico en el cual se cruzan ambas va a ser el punto del estado termodinámico que me interesa. O sea que aquí me voy a encontrar en ese volumen específico que está acá, que sería 0,001124 metros cúbicos por kilogramo. Este es el volumen que me interesa, o sea que aquí es donde se encuentra el estado termodinámico. Y podemos ver que sí es este, ¿por qué? Porque este es el líquido comprimido, está antecitos de acá, de esta gráfica, que está el volumen de líquido saturado y acá el líquido de vapor saturado. Entonces, este es nuestro punto de interés. Aquí hemos encontrado nuestro estado termodinámico, o sea que aquí tenemos que este es nuestro punto de interés de esta manera hemos definido el punto en el cual se interceptan ambas isotermas no olviden que estas temperaturas son constantes tanto para mil 2.8 como para 5000 kilopascal o sea que aquí hemos terminado con este diagrama ya aquí hemos definido el punto Podemos agregar aquí los valores de oro específico de a 5000 kilopascal de líquido saturado y lo mismo acá de vapor saturado. Podemos ponerlo acá para que lo tengamos. Con esto daríamos por concluido esta siguiente parte del curso de termodinámica. Hemos aprendido a analizar tanto las tablas de vapor combinando los diferentes diagramas presión-volumen y temperatura-volumen. Bien genios, espero que haya quedado muy entendido todo lo que tiene que ver con el manejo de diagramas junto con las tablas de vapor. En el próximo video vamos a concentrarnos en el método de interpolación lineal. Hemos visto valores en los cuales son exactos los puntos para encontrar un estado termodinámico. Pero no siempre esos valores van a estar dentro de tablas. Tenemos que utilizar un método de interpolación en el cual podemos encontrar cualquier tipo de valor que nos interese. Eso lo veremos en la próxima semana. Entonces, por favor, no se pierdan la parte 8 que va a estar excelente. Muchas gracias y espero tenerte en el próximo video. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manita hacia arriba y...